Primero vamos a crear la estructura básica que viene siendo lo del HTML. Pues creamos el canvas y con un tamaño le vamos a poner que sea el tamaño de 600 por 480 140 por 480 Y le vamos a poner un ID distintivo para poder accederlo desde el JavaScript. Luego ya comenzamos con la parte que viene siendo el código de, digamos, la estructura donde se va a guardar el radio del círculo y todo lo que vayamos a, eh, incluso también el, bueno, el radio del círculo y el centro del mismo. c de x es el centro de x y c de y el centro de y cb va a ser la referencia al el elemento canvas y ctx va a ser el contexto que se encuentra eh, dentro del canvas que va a ser para el dibujo. Como el contexto también puede ser de tres dimensiones, en este caso nada más sería de, de dos dimensiones, 2D. Voy a definir un poco de estilos para que el fondo sea negro y del todo el sitio, toda la página y también el del canvas. voy a definir un estilo, más bien un color para el, el círculo va a ser de color azul y un color para el círculo cuando se le dé clic va a ser rojo Al momento de recién de recién mostrar la página vamos a dibujar el círculo sin ninguna selección nada más para saber que ahí están eh, vamos a, a dibujar el círculo para eso vamos a ocupar llamar el contexto desde llamar el contexto desde el draw circle y después decirle que inicio un path A agregar, vamos a llamar la función ARC para que dibuje un arco aquí va a ser la posición eh, el parámetro primer, primer argumento es el centro de X que en este caso va a ser CX y después CY luego de eso va a ser el radio luego el ángulo en el que empieza el arco que va a ser desde 0 y el ángulo en el que termina que va a ser mat.pi por dos el último parámetro determina si el si la línea se va a dibujar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, le vamos a poner que no para que se dibuje eh, al revés después de esto vamos a hacer un stroke para que se dibuje el círculo rey ah no, es un fill fill path para que se dibuje el pad que acabamos de dibujar el que acabamos de trazar de ese color ahora vamos a verlo aquí ok yo creo que aquí el problema fue que eh, no es fill pad sino es fill nada más y me hace falta también definir cuál es el estilo que va a llevar de, de relleno Que en este caso va a ser el, el que definimos acá arriba, que viene siendo. Es no, no es cierto, no es círculo Color, sino es el color que le estamos especificando aquí. Ese color. Ahí está. Si nos vamos hacia acá, actualizo la página, ahí me está dibujando ya correctamente lo que es el círculo azul. Eh, lo siguiente que haríamos es, es detectar el clic. Para detectar clipos lo agregamos como un evento al, al canvas Va a ser al elemento y no al contexto momento que, que hagamos clic pues vamos a dibujar nuevamente el círculo pero lo vamos a dibujar ahora en otro color que vendría siendo el circle select color así que damos clic y va a cambiar de color vamos a dar clic y va a cambiar de color pero aquí el detalle es este precisamente que el el que no importa dónde yo de clic, de todos modos está funcionando no. Si doy clic aquí afuera, aún así está funcionando. Pero esto es precisamente lo que vamos a hacer, hacer que, que solo se pueda clic dentro del el radio del círculo. Para lograr que solo se pueda clic dentro del radio del círculo, vamos a utilizar la función, la ecuación que ya muchos conocemos, que viene siendo la el teorema de Pitágoras no recuerdo exactamente cómo se llama eh, la, la ecuación en sí pero sé que está basada en ese teorema eh, entonces vamos a implementarla pero primero vamos a obtener el evento la posición donde se da el mouse up Vamos a calcular las distancias que existen entre, entre el, el centro del círculo y la posición en la que se dio el clic. Y a esta distancia le vamos a la vamos a hacer absoluta para que sean este, positivas todas. Aquí en el caso de DX y Dy van a ser equivalentes a lo que teníamos acá en la fórmula que es, que viene siendo X y Y. Entonces ya teniendo esos dos valores que vamos a ocupar para sacar la, la, sacar la distancia del centro hacia, el, hacia la posición donde se encuentra el puntero, va a ser... Esta es la distancia. Ahora si lo probamos. Aquí me dice que hay una hay una distancia de 23 píxeles hacia el centro. Si trato de darle lo más que pueda al centro, me, se va reduciendo. En cambio, si me voy hacia acá, se va aumentando, se va aumentando. Hacia, los, hacia las orillas es más lejos, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que sigue. Es calcular si la distancia a la que nos encontramos es menor a la del radio, menor o igual a la del radio, significa que estamos dentro del círculo, y por lo tanto, en estos casos, lo que vamos a hacer es si sí dibujar el círculo rojo. Solo para indicar que si sí estamos dando clic dentro de del elemento aquí está si damos clic alrededor del círculo no va a pasar nada, bueno aquí si sí doy clic porque hay un desfase debido a que el canvas está un poquito más a la derecha aquí vamos a hacer esto vamos a decirle que x y y sea también menos la posición del elemento de canvas offset left bueno no lo vamos a hacer así mejor vamos a quitarle el el el cómo se llama el margen al body para que quede exactamente al margen a la orilla del así aquí ya podemos ver que si, si yo doy clic a ver actualizar Creo que es diferente el tamaño del círculo. Creo que aquí el, mi error es que estoy poniendo una coma en lugar de sumar los valores porque se ven de sumar. Si aquí me voy para acá, le doy clic a, a los orillas al alrededor del círculo y no pasa nada. En cambio, si le doy clic dentro, ya funciona. Eso también lo podemos replicar con, con un simple... Mouse Move, vamos a hacerlo con un Mouse Move. Con la diferencia que aquí vamos a volver a pintar el círculo pero del otro color en caso de que no, no esté no esté dentro del radio. Ok, es del color circo color. Así. Ahí está. Entra, sale, entra, sale. Creo que aquí tiene que ser menor o igual. Para que agarre las orillas también. Ahí está. Entra, entra, sale, entra, sale. Entra, sale, entra, sale. Y se fijan, voy a circundar un poco por aquí y no pasa nada yo voy a circundar por dentro y ahí está yo creo que como el círculo está muy pequeño voy a nada más para finalizar voy a voy a hacerlo más grande para que sea más claro no el ejemplo Vamos a hacer lo que mida... Eh, bueno, que el campo mida 100% para empezar. 100% de todos lados. Y que el ancho, bueno, el centro de X sea... 280 eh, entre 2. Nomás como, como para decir que es en la mitad de la pantalla, no, porque mi pantalla es de... esa resolución bueno, a lo mejor le hago con Así Por acá Y bueno, creo que no funcionó Porque será... Okay, mejor creo que lo voy a poner tamaño fijo. Solo por esta ocasión y lo voy a actualizar y lo voy a cambiar el radio a 500. Ok, está muy grande esto. 250 porque es solo radio. Ahí está. Entro, salgo. Entro, salgo. Entro, salgo. Entro, salgo. Y ahí está. Listo.